antes que nada teníamos que venir a salada porque nosotros en el 2013 llegamos y llegamos también con la ayuda de Daniel Teraz que nos dio una mano tremenda para hacer política mucho tiempo antes miren ustedes tienen acá un equipo tremendo conducido por el Rodolfo que aprendimos un montón de cosas y eso tienen que llevarlo bien adentro y hablarlo todos los días yo Miren, cero hipocresía, cero hipocresía. Entonces, si queremos construir verdaderamente la victoria y todas esas cosas que se hablan, primero y fundamental es defendiendo al compañero. Y defendiendo al compañero como decía mi abuela Julia, el silencio es salud. Entonces cuando el silencio es salud, comencemos a hacer las cosas que corresponden. Está, segundo, respetando las cosas, respetando las cosas. Que yo pertenezca a un lugar, a un sector, a una cosa, no quiere decir que invalide y tenga que ir contra otro sector, otra cosa. Eso no es así, eso no es peronismo. Y eso nos va a llevar a derrotas, derrotas, derrotas y no a victoria, victoria, victoria. Entonces comencemos a analizar, comencemos a sincerarnos y comenzamos a dejar un poco la hipocresía y a construir en pos del otro. Yo, de mi gobierno nacional, no estoy desfuncionado, estoy orgulloso. ¿saben por qué? porque primero que aposté por una cosa y yo cuando suelo apostar por una cosa la suelo defender o si sea, no es muy fácil y en la fórmula no hay un presidente hay una fórmula, cuando se vota una la fórmula del presidente y la vicepresidenta que yo le voy a defender hasta que se vayan y en la y, y hay que salir a militar tranquilamente muchachos faltan cosas y que no nos van a faltar si no acá que no tiene la asada? O Ustedes cuando hay seca van y el pasto brota. Hay que regar, hay que regar y hay que regar. Y para regar no tenemos que esperar de arriba, tenemos que salir también a regar nosotros para que el fruto llegue. Muchas gracias.